Vamos a colocar un colgador de ropa amigos, algo muy sencillo y muy práctico. Vamos a hacer dos, dos orificios previos aquí, con un taladro o con lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a este, hacer dos orificios. Vamos a, a comprar, en este caso yo compré dos, este, dos ganchos. Aquí al lado trae un orificio y del otro lado tienen otro orificio, entonces ustedes lo van a, van a marcar. Y van a perforar a la medida de, de, de los orificios. Ahorita, este, o compré dos en este caso, les, como les digo. Ahorita lo vamos a colocar. Van a ver que es un, este, una manera muy fácil de tener un colgador de ropa. Déjenme empiezo a, a colocar los tornillos. Como podrán ver amigos, aquí ya, ya puse un tornillo. Aquí en, en donde marcamos y perforamos. Ahora simplemente vamos a apretarlos. Apretarlos. Y bien, amigos, así es como quedarían instalados los dos, los dos ganchos. Así, además se aseguran de sujetarlo bien con los tornillos y taquetes adecuados. Así es que déjenme le pongo un tubo. Ya nada más se consiguen un tubo, amigos. Ya eso ya va a depender del tamaño que ustedes vayan a, a querer eh, la distancia. Un tubo, igual, lo pueden comprar ahí en la ferretera, ahí mismo, eh, donde vayan a comprar los ganchos. Y ya quedaría más o menos así. Y ahí está amigos. Ya nada más quedaría colgar la ropa. Así. Y quedaría listo. El colgador de ropa. Muy fácil, muy práctico y muy económico. Así es que les va a sacar de algunos apuros amigos. Espero que les funcione. Les sirva. Se suscriban y nos vemos en la próxima.